Buenas tardes, ¿cómo están? Por favor, si la gente que se está conectando ahí en este momento me está escuchando bien eh, por favor cuéntenme cómo se está escuchando el retorno de esta conversación Ahí me tienen Perfecto, le voy a bajar un poquito porque yo como que hablo más duro para que no se escuche el audio así como tan, tan tan difícil ¿Qué más? Buenas tardes a todos eh, bienvenidos, esto es Academia de Sobseguros. Yo soy Andrés Toro y hago parte del equipo de trabajo de Sobseguros. Hoy es jueves, ¿verdad? Hoy es jueves 7 de junio ya, del 2018. Y esto es Academia de Sobseguros. Hoy vamos a tocar un tema. Eh, yo sé que a todos les gusta eh, muchísimo y además les interesa por ahí porque eh, viene y parte de una pregunta. ¿Quién no quiere un sitio web o más bien... Pregúntese si usted tiene o quisiera un sitio web para su empresa de seguros. Pregúnteselo allá. En este momento, la, la gente que se va conectando, por favor. viene eh, el sonido. Bueno, gracias Milena eh, nos estás diciendo por aquí. Víctor está preguntando qué si sirve para Chile. Un abrazo, Víctor. Eh, qué bueno que estés conectada. Milena Barbosa. David Valencia, súper. Bueno, perfecto. Pues bueno, yo también quiero entonces empezar con ustedes eh, haciéndoles esa pregunta que quién quiere un sitio web para su agencia de seguros. ¿Quién lo quiere? ¿Quién dijo yo? Mientras se va conectando la gente. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? La gente que está conectada ahí, si puede responder en este momento para que toda la comunidad se entere, pues levante su manito, haga un corazoncito, una manito, eh, manitos arriba, caritas, lo que quieran pero por favor escriban ahí si lo quieren o no lo quieren. ¿Cierto? ¿Quién quiere un sitio web para su agencia de seguros? Pues bueno, eso es una pregunta que ustedes todos tienen que hacer como dueños, porque se trata básicamente de una estrategia que no puede estar ajena a todo lo que estamos haciendo ya hoy en día, ¿cierto? Yo quiero, eh, digamos que en un par de minutos, mientras la gente se va conectando, Seyula eh, Mat, que bueno, ahí estás conectado, Mileno Barbosa dice que yo quiero bueno perfecto qué bueno amigos que están ahí súper conectados y bueno pues hoy como lo pueden notar pues estoy estoy solo cierto eh, eh, hago representando parte del equipo de trabajo de seguros que están todos muy muy, muy juiciosos allá eh, dándole a todo lo que tiene que ver con eh, el software y el crm con, de seguros y pues bueno antes de que pasemos a mostrar las diapositivas yo quiero entonces eh, confirmar que si sí me están oyendo bien, por ahí me están diciendo que sí y voy a pasar entonces si ustedes me permiten un segundito a compartir nuestra pantalla son las 5 y 5 de la tarde señores y señoras así que vamos a empezar con este tema permítanme entonces aquí bueno perfecto vamos a ver entonces, bueno, cuéntenme si ahí están viendo ya mi pantalla, por favor, señores, cuando estén viendo mi pantalla, por favor, necesito que me notifiquen para poder que arranquemos, ¿verdad? Bueno, perfecto, listo, a ver, si ya están viendo mi pantalla, por favor, notifíquenmelo ahí. ¿Listo? Yo sé que ya la tienen entonces. Ya la tenemos entonces. Perfecto. Listo. Y un saludo para la gente que recién se está conectando. Recuerden que esto es Academia Subseguros, un espacio para que toda la comunidad de profesionales de seguros en Latinoamérica pues se conecte, aprenda y sobre todo compartamos un, un momento muy agradable que puede enriquecer toda la labor que estamos haciendo desde nuestras agencias, corredorías y brokers de seguros. ¿Verdad? Bueno, señores necesito que pensemos muy bien en esta pregunta necesito que pensemos en esta pregunta, ¿verdad? aquí está ¿quién de ustedes ya está organizado en este momento en su agencia? ¿quién está utilizando software de seguros? ¿quién está utilizando software como soft seguros? si usted está organizado bien como lo están haciendo hasta ahorita, pero no se están mostrando correctamente, están haciendo la mitad de la tarea. ¿Ustedes qué opinan? Es decir, si ustedes tienen todos sus procesos organizados, su información, sus bases de datos, toda la información que corresponde al ejercicio diario eh, que como profesionales de seguros tenemos allá, pero no nos estamos comunicando o mostrando al mundo correctamente, pues eso quiere decir que hicimos la mitad de la tarea, ¿verdad? Pregúntense en este momento, yo los invito a que, por favor, se de verdad sean muy sinceros y se pregunten si realmente ustedes necesitan una página web en la empresa. Pregúntense. ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Todos los aportes, por favor, vayan escribiéndolos ahí, corazoncitos, manitos para que nos vamos retroalimentando de todo lo que venimos haciendo. Bueno, pero antes de saber eso, de respondernos a esa pregunta, miremos algunos beneficios de tener un buen sitio web para emergencia de seguros. ¿Qué, sitio, qué beneficios ven ustedes ahí? Uno, la gente puede buscarte en línea, ¿verdad? Todos ustedes, así como yo, así como cualquier persona que está en su casa, que esté necesitando, entre otras cosas, un seguro, que es lo que ustedes están ofreciendo al mercado, pues por supuesto van a googlear, van a entrar a Google a buscar quién está vendiendo seguros. Si yo estoy en el centro del eje cafetero colombiano, si estoy en México, si estoy en Ciudad de Panamá, ¿qué es lo que primero voy a hacer para, para tratar de, de, de, de comprar un seguro? verdad Voy a entrar a Google y voy a ver ¿Quién hay cerca mío o quién está bien rankeado pues, para poderlo comprar? Entonces la gente siempre tiende, eh, digamos que está en alza el tema de buscar siempre en línea qué es lo que yo voy a comprar. En este caso de seguros, entonces un beneficio muy muy, muy, muy poderoso que me brinda a mí estar presente con una página web en internet es estar ahí dentro de las búsquedas que la gente está haciendo. Se hacen millones de búsquedas a diario, así que la gente, pues, tarde o temprano te va a buscar y tarde o temprano, si estás en internet, pues te va a encontrar, ¿verdad? El mundo será tu ciudad. ¿Por qué está esto entre comillas? Porque realmente, si nosotros tenemos un sitio web, eh, tenemos las puertas abiertas al mundo. ¿Es cierto o no es cierto? Cuando simplemente repartimos tarjetitas o volantes, eso es difícil de medir y difícil de tener un alcance mayor a la injerencia, digamos, que de, de mi ciudad, de mi barrio, de mi localidad, ¿verdad? Pero si yo estoy presente en internet, básicamente el mundo se convierte en mi ciudad. Puedo hacer negocios literalmente con cualquier cliente en cualquier país del mundo. Es verdad, el cielo básicamente es el límite. En ese caso, entonces, llevamos dos poderosos beneficios de por qué tener un sitio web. Tendrás, además, un canal de marketing económico. Todo el mundo sabe que hoy en día pues, las redes sociales sirven para muchas cosas, pero también sirven para pautar. Así como las redes sociales sirven para pautar y para pagar, digamos, que promoción de todo lo que yo estoy, estoy haciendo como profesional de seguros, pues digamos que ahí tengo que tener yo un sitio web. ¿Para qué? Para que la gente cuando le dé clic al anuncio se vaya directamente a mi sitio web y pueda ver todo lo que yo estoy ofreciendo de cara a a esas eh, necesidades que la gente en, pues está buscando suplir, ¿verdad? Un, un tema muy importante en, en cuanto al tema del de, de, de marketing que se hace mucho más económico es además algo que vamos a ver más adelante que se trata del marketing de contenidos básicamente es tener muy buenos contenidos dentro de mi sitio web para que aún sin pagar la gente simplemente por buscar temas de interés llegue a mi sitio web porque mi sitio web se va volviendo relevante. Y esto lo dice solo, ¿cierto? Tu sitio web estará abierto las 24 horas del día. Así que, señores, estos son cuatro poderosos beneficios de tener un buen sitio web. Pero además de eso, veamos esto. Cosas importantes que tu sitio web debe tener o debe hacer. Primero, debe responder a la pregunta, ¿qué puedes hacer por mí? Si yo estoy buscando un seguro de vida, y llego de casualidad a tu página web que yo pueda ver rápidamente de 3 a 5 segundos o a 10 segundos, ¿cierto? Que yo pueda ver en un vistazo rápido, tú qué puedes hacer por mí. Yo por qué debería comprarte el seguro de vida, ¿verdad? Entonces, esto es una de las cosas que no pueden faltar a la hora de tener un buen sitio web. Entonces, responder a la pregunta, tú qué puedes hacer por mí o qué puedes hacer por el cliente, ¿verdad? Segunda capturó la información de contacto de las personas que visitan el sitio. Siempre es muy importante poner entonces esa parte de contacto, poner esos formularios en donde la gente nos deje sus datos para poder que nosotros nos contactemos con ellos. Pero no basta con solamente tenerlos, hay que responderlos y revisarlos. Generalmente todos estos formularios van directamente a nuestras bases de datos o por lo menos van a nuestro correo electrónico. Así que, ustedes... Si están teniendo contactos por cualquier sitio, pues por favor, revísenlo y respondan. No se, no se trata solamente de capturar esa información, sino qué hacer con ella, ¿verdad? Tercero, tenemos que ofrecer un contenido útil y actualizado. Ahí es donde yo decía que eh, el marketing se hace mucho más económico. Ustedes que son especialistas, que son buenísimos en, en temas de ventas, en temas de asesoría, en temas de consultoría, pues pueden fácilmente, ofrecer contenidos como blogs, como recomendaciones, como si yo voy a salir de viaje, por qué tengo que tener un seguro o por qué debería tener un, un seguro eh, para proteger a mi familia, para proteger... ¿cierto? Entonces digamos que ustedes, que son los especialistas, pueden tomarse unos minutos al mes, ojo, estoy diciendo unos minutos al mes, para ofrecer y escribir buen contenido de calidad que lo van a poner en su sitio web. Y eso va a traer muchísimas personas. Promover también testimonios de sus clientes y casos de, pues, de estudio. Por supuesto, cuando uno ve que otras personas están comprando y confiando en ustedes y sobre todo eso lo ponen en un video o lo ponen en un testimonio, pues de cara a yo comprarles a ustedes un nuevo seguro, pues es mucho más fácil porque hay unos testimonios reales de clientes. Por favor, ojo con la información y que sea muy verídica. Usar un diseño optimizado para móviles, esto... Eh, es básicamente porque todos estamos hoy en día eh, entrando a los sitios web cada vez más desde nuestros dispositivos móviles así que esta es una regla sin excepción, usar un diseño optimizado para móviles y contestar los formularios de contáctanos, que es, viene muy de la mano con la pregunta anterior, ¿verdad? Bueno, ustedes quizás están haciendo esta pregunta porque yo también me la hice en algún momento y vamos a contestar a ver, si yo ya tengo un fanpage, ¿para qué una página web? Un fanpage, pues es una de esas páginas que nos ofrece Facebook, sobre todo a la hora de, de, de, de, de anunciar y de mostrar al mundo qué es lo que estamos haciendo con nuestras marcas y con nuestras agencias de, de seguros, ¿verdad? Si yo ya tengo un fanpage, ¿para qué tener una página web? Pensemos en esta pregunta. ¿A cuál le invertirías más? ¿A la casa que rentas o a la que es de tu propiedad? Respóndamelo ahí. Piensen un momentico. ¿A cuál le invertirías más? ¿A la casa que estás rentando o estás alquilando, como decimos aquí en Colombia, o la que es de tu propiedad? Yo quiero saber a la gente que está, está pensando. La casa que rentas, en este caso, es la red social, ¿verdad? Y la, casa, y la casa que es de tu propiedad es tu página web. ¿Ya se respondieron ahí? Perfecto. Bueno. Pues aquí hay cuatro razones específicas por la cual realmente es muy poderoso tener un sitio web, ¿cierto? No es que estemos desechando el tema de las redes sociales, son muy importantes de nuestra, dentro de nuestra estrategia digital y dentro de nuestra estrategia de comunicaciones, ¿verdad? Es muy importante, sin embargo, en este momento te estamos haciendo una reflexión de por qué no debo descartar mi sitio web, que porque ya tengo un fanpage. Primero, las búsquedas orgánicas. Las búsquedas orgánicas básicamente se dan cuando yo tengo un sitio web propio, ¿cierto? Y a lo que me hacía referencia ahora, cuando la gente está buscando cosas para comprar, en este caso seguros, pues se va generalmente a Google, ¿cierto? Google es un motor de búsqueda. Si yo tengo un sitio web con buen contenido, ¿cierto? Que lo estoy constantemente alimentando y la gente va a buscar seguros, digamos que tengo una chance muy grande de aparecer en esas búsquedas orgánicas que están haciendo la gente. Búsquedas orgánicas, es decir, cuando yo estoy buscando eh, cómo comprar un seguro de vida o por qué comprar un seguro de vida y de repente me aparece un muy buen artículo que ustedes escribieron y me dicen todas las razones de por qué, digamos que comprar un seguro de vida. ¿Cierto? A eso se refieren las búsquedas orgánicas. Derechos de autor. Pues si ustedes no lo sabían, eh, de repente si ustedes hacen un video y por, digamos que no lo han publicado en ninguna otra parte sino que lo publican primero en Facebook antes que en cualquier otra parte de repente Facebook podría asumir la autoridad la autoridad de esos, de ese, de, de ese video que ustedes hicieron porque no está publicado en otra parte es decir, esto es un tema un poco ya más eh, de legislaciones y todo pero tengan cuidado porque evidentemente eh, Facebook y las otras plataformas pues digamos que podrían tener un conflicto ahí de derechos de autor, ¿cierto? Las bases de datos, ¿sabían ustedes que, por ejemplo, todas las bases de datos de la gente que los sigue a ustedes en Facebook, por ejemplo, pongamos el ejemplo nuevamente de Facebook, todas las bases de datos de los seguidores de ustedes en Facebook es de ellos, no es de ustedes, mientras que si ustedes tienen una página web donde la gente está dejando su base de datos a ustedes, pues digamos que pues es mucho más fácil que ustedes, no es que sean los dueños de los, de los datos, pero pues por lo menos tienen acceso a ellos y no tendrían que estar pagándole a Facebook para comunicarse con sus clientes. Y el otro es la, el retorno de la inversión basado, el ROI, que es el retorno de la inversión, basado en toda esa estrategia de contenidos que ustedes van a generar, es decir, si ustedes están eh, poniendo artículos de cómo comprar un, un seguro para el auto, de cómo cuidar a tu familia, bueno toda esta estrategia de contenidos que vaya en su sitio web y que a la gente por búsquedas en Google los lleve directamente a su sitio web, pues potencialmente eso se convierte en un retorno a la inversión porque pues, les van a dejar sus datos y van a buscar comprarles a ustedes, ¿verdad? ¿Qué les parece entonces hasta ahí? Bueno chicos, ahora sí, Pasemos a lo que vinimos, les voy a mostrar en este momento, en este momento les voy a mostrar algo muy muy muy muy chévere y voy a pasar en este momento al pantallazo que tenemos y que ustedes ya mucho pues la mayoría de ustedes conocen de seguros que es digamos que este es nuestro dashboard o nuestra eh, nuestro vistazo inicial de la plataforma donde ustedes están administrando toda la información ¿verdad? aquí vamos a poner a su disposición este botoncito yo quiero que lo vean aquí arriba en el botón o en el menú más bien de más se despliega este botoncito que es crear página web vamos a ver qué tan simple es crear una página web con Subseguros. Vamos a ver, damos clic allí, se nos va a abrir esta pestaña y yo simplemente me dirijo a administrar mi página web. Vamos a ver qué se nos abre entonces. Estamos esperando. Perfecto. Bueno. ¿Me están siguiendo esto ahí? Perfecto. Sí, señores. Bueno, señores, les presento. Esto es el nuevo creador de sitios web de SoftSeguros. Un creador de sitios web muy, muy, muy fácil como ya lo van a ver para que ustedes mismos puedan tener rápidamente y fácilmente su sitio web. A ver, ¿de qué se compone esto? Evidentemente esto tiene un menú, ¿cierto? Que me permite ver a mí el sitio que ya previamente tenía construido. Cómo lo veo en escritorio, cómo lo veo en tableta y cómo lo veo en teléfono. Aquí está, ¿verdad? Tiene un menú. Perfecto. Tiene una serie de elementos, así como los textos, imágenes, galerías y todos los elementos que ustedes van a poder explorar para que ustedes puedan construir su propio sitio web. Pero lo mejor de esto, van a ver cómo y qué tan rápido se puede hacer un sitio web con SAP Si nos vamos aquí... A este botoncito que dice nuevo o reiniciar podemos seleccionar de una cantidad de plantillas que tenemos ya predefinidas para ustedes vamos a ver yo le doy clic allí y se me van a desplegar toda la cantidad de plantillas que tengo en este caso para ustedes voy a ir directo a la que me interesa hay una dentro de la columna izquierda que dice la categoría de servicios yo voy y busco una que dice seguros evidentemente cualquiera de estas cualquiera de estas plantillas que ustedes están viendo acá la pueden modificar a su gusto y la pueden tomar como base para construir rápidamente toda su página web yo le digo seleccionar y le digo que sí, que quiero cambiar la plantilla que actualmente estoy usando. Perfecto. ¿Cuánto me he demorado hasta aquí? Hágame la cuenta, por favor. ¿Cuánto me he demorado hasta aquí? ¿Cuál es la idea entonces, muchachos? Que ustedes puedan tener esta plantilla o la, toda la cantidad de plantillas que vieron anteriormente y simplemente vayan administrando esto de una manera muy fácil. Vamos a ver entonces cómo se hace. Vamos a hacer un recorrido muy general para que ustedes puedan ver qué tan rápido puedo yo construir y tener un sitio web completo, completísimo, de 0 a 100, con Subseguros Bueno, yo aquí digo que... Bueno, perfecto, lo, lo quiero dejar así como está la plantilla. Simplemente voy a poner aquí entonces... el nombre de mi agencia y yo le voy a dar Andrés Seguros, ¿cierto? Seguros simplemente escribiendo voy aquí alargo un poquitico para que se me ¿ven? es tan fácil como entrar y editar un texto, si yo quiero cambiar esta imagen simplemente doy clic aquí y le digo cambiar imagen. Digamos que este sería mi logotipo o yo lo puedo cargar una nueva imagen desde mi computador. Aquí está. Digamos que este es mi logotipo. Le digo abrir y seleccionar. Perfecto, aquí está mi logotipo de Andrés Seguros. Si yo lo quiero reacomodar, poner un poquito más pequeño, lo dejo y lo muevo aquí, o lo pongo un poquito más pegadito del nombre, ¿verdad? Simplemente moviendo y arrastrando. Esto es muy fácil. Vámonos entonces abajo. Si yo quiero, dejo el título, ¿cierto? Preparé por aquí quizás algo, un poquito de contenido que ya ya previamente preparado voy a dejar el título y voy a editar la parte de abajo vean que simplemente es editar texto le voy a pegar y aquí ya está, hecho bueno, perfecto ¿cómo vamos hasta ahí muchachos? Si tengo fotos, bueno, Jorge, Jorge y, y es muy importante que estén preguntando ahí, gracias Jorge Escobar por preguntar, si tengo fotos de logo de mi agencia o algo relacionado a esas imágenes, también las puedo utilizar como plantilla. Es decir, me estás preguntando que si puedo cambiar esta parte de atrás, por ejemplo. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, yo voy a hacer, digamos que un recorrido... Muy rápido, Jorge, pero gracias por la pregunta porque yo también puedo utilizar mis propias imágenes como fondos y las puedo adjuntar como quieras, ¿verdad? Perfecto, gracias Jorge por la pregunta. Bueno, entonces simplemente vamos a hacer un recorrido, ¿cierto? Yo quiero poner quizás este botón aquí. Entonces le estoy contando a la gente quién soy y este botón le digo propiedades lo puedo llevar directamente a, una, a un sitio web específico o a alguna parte de estos, vamos a llevarlo directamente a contactos. Le doy guardar borrador, aplicar y cuando la gente le dé clic allí, vamos a ver entonces cómo se va a ir para mi página de contactos. Si yo quiero ir guardando esta información, simplemente aquí en el botón de guardar, donde puedo publicar mi sitio web muy fácil o lo puedo guardar como borrador, yo lo voy a publicar para que ustedes lo vean en tiempo real. Bueno, allí se me está publicando. Perfecto, gracias. Y un saludo súper especial para Milena Barbosa, Seyul, Jorge Escobar, David Valencia, que estamos ahí súper conectados, para que vean que en cinco minutos estoy creando mi propio sitio web supremamente fácil con SoftSeguros, ¿verdad? Bueno, ahí se está acabando de publicar en este momento. Y está acabando de subir los archivos para que veamos nuestro nuevo sitio web publicado. Subiendo la galería. Perfecto. Es decir, ustedes, si le dedican un periodo de tiempo de dos horas, pueden tener su sitio web absolutamente completo. Y personalizado, que es lo mucho mejor. Perfecto. Ahí ya estoy subiendo la galería. Y vamos entonces. Yo tenía por aquí mi anterior plantilla publicada. ya Simplemente voy a actualizar para que me muestre la que acabamos de elegir. Vamos a ver. Entonces, aquí la estoy actualizando. Pueden ver que tengo Andrés Seguros. Vamos abajo el botón que acabamos de modificar, mírenlo acá, y me lleva directamente al contactos, ¿verdad? Recuerden que como la plantilla estaba previamente diligenciada, pues ya tengo aquí algunas, alguna información. Pero yo, si quiero que esta parte de contactos sea distinta, pues vamos a ver entonces cómo se actualiza. Volvemos entonces a nuestro editor, ¿verdad? Este es el editor. Yo quiero que la parte de contactos sea distinta, lo que acabamos de ver. Ya vimos cómo lo publicamos súper, supremamente fácil. Entonces, yo pongo aquí un texto que invite efectivamente a la gente a que me escriba. Perfecto, ahí lo dejo, aquí está hecho, recuerden siempre guardar el borrador para que los cambios surten efecto y yo simplemente aquí le pongo una dirección, ahí está, perfecto, Aquí está entonces. ¿Cómo vamos hasta ahí? Hecho y simplemente le voy a poner entonces una imagen. Yo quiero correr esta parte de la dirección, la quiero correr para abajo, que este mapa se me muestre un poco más pequeño. Entonces de una esquina lo voy a redimensionando y lo muestro acá. Y yo quiero que la parte de abajo, de arriba, donde dice dirección, pues baje. Simplemente es arrastrar. Recuerden que es muy fácil. Arrastrando. Aquí está. Y si yo quiero agregar una imagen, pues la voy a poner entonces aquí. Vamos a ver entonces. Yo quiero cargar una imagen, como lo decía. Jorge Ahorita, ¿cierto? Gracias Moreno Lexita por estar ahí presente que dices que vamos bien te agradezco enormemente por estar ahí súper conectada y déjame yo creo que voy a escoger esta, listo voy a escoger esta le digo abrir, simplemente es como adjuntar un archivo y le doy seleccionar ¿verdad? aquí está bueno, me cargo un poquito grande, pero yo voy simplemente y la redimensiono, ¿verdad? La corro un poquito y en la esquina la vamos haciendo más pequeña. Es muy sencillo el proceso. Realmente es jugar con algunos elementos y aprovechar que ya tenemos prediseñado. Bueno, digamos que esta es la imagen que yo quiero, cierto. es una imagen de muestra, por supuesto no es la, la mejor imagen, el mejor ejemplo, pero es una imagen de muestra que digamos que, para que ustedes miren, que simplemente es arrastrar, adjuntar y reubicar los elementos tal cual como yo quiero. Vamos entonces nuevamente a publicar y rápidamente vamos a ver en tiempo real cómo nos va a quedar ya en nuestra página web publicada que la gente ya puede entrar y que puede dejar nuestro contacto aquí como se va a quedar dejar la modificación vamos, mientras tanto vamos entonces esperando y se van haciendo las publicaciones toma simplemente un minuto mientras podemos actualizar con todos los datos arriba ya para que la gente los pueda ver con la actualización que acabamos de hacer ¿verdad? ¿Cómo vamos hasta ahí? Yo quiero que... Perfecto. Ricky o Richie, me disculpas, no, no sé realmente cómo, cómo se pronuncia tú, tu nombre, Ricky. Eh, perfecto. Ya, ya te voy a mostrar la parte del, del dominio y cómo se ve. Perfecto. Esa, esa partecita ya la vamos a ver. Vamos a, a simplemente acabar, acabar de ver cómo se ve. Yo vengo aquí a mi página web, ya que está en la internet. Le voy a actualizar para que se vean los cambios que acabé de hacer. Y aquí está, ¿verdad? Perfecto. Miren la dirección que yo acabé de poner. La imagen. Y tengo otras opciones también que las puedo ir directamente a editar. Recuerden que no solamente puedo editar este texto, sino que además puedo agregar. Digamos que vamos para la parte de seguros, ¿cierto? Voy a agregar un poco más aquí a la parte de seguros para que quede un poco más completa mi sitio web o mi página web y ya podemos, digamos que ahí sí, mostrarla con mucho orgullo a todos nuestros clientes y nuestros prospectos. Entonces, yo tengo por aquí un contenido que había previamente preparado, voy a poner aquí entonces seguros de autos, voy a copiar esto, control C, control B, como lo hacemos regularmente en nuestros computadores, ahí está, vamos a poner esto entonces, y que nos quede ya lista nuestra página web con contenido, que simplemente reemplazamos esta parte, bueno reemplazamos esta parte y le vamos a dar un estilo de normal aquí está este es el estilo así como lo hacemos en Word en cualquier otro editor de texto voy a poner esto un poco más acá le voy a poner unas viñetas para que quede más organizado y ahí está bueno, pongamos un poco más de información. Aquí está, control C, control B. Y reemplazamos toda esta información que venía por defecto. Vamos a reemplazar esta información. Ahí está. Yo le doy entonces el estilo, como vimos ahorita, normal. Perfecto. Si sí, lo quiero poner en negrilla para resaltarlo. Ya ven que es muy fácil realmente. Y este le voy a dar un formato también normal. Ahí está. Bueno. Perfecto. Vamos a guardar y vemos que efectivamente ya tenemos para que veamos cómo cambia efectivamente en tiempo real y muy sencillo toda esta parte muy bien, perfecto gracias David por estar ahí pre presentes un saludo para Jorge, Moren para Moreno Alexita Ricky Se Seyun. Qué bueno que están ahí conectados. Vamos a ver si ya está acabando de subir los últimos archivos. Y vamos a nuestro sitio web. Actualizamos y vemos que los cambios surtan efecto. Perfecto. Bueno, está subiendo la galería. Y ya vamos a ver entonces. Ahí vamos entonces dejando nuestro sitio web. Mire que llevamos, llevamos alrededor de 15 minutos haciendo todo este trabajo. Y es... Realmente muy sencillo, ¿verdad? Bueno. Perfecto. Vamos aquí. Este es nuestro sitio web que toda la gente ya puede ver. Simplemente vamos a recargar para mirar cómo quedó. Perfecto. Seguro de autos. Aquí está toda la información que acabamos de poner. Perfectamente diligenciada. Muy bien. Quisiera entonces simplemente mover este logotipo que está un poco sobrepuesto. Pongo acá un poco mejor y creo que así ya se va a ver mucho mejor, ¿verdad? Simplemente le voy a dar guardar para que no nos demore el proceso en publicar. ¿Cómo vamos hasta ahí? Perfecto. Muy bien. Sí, señores. Podríamos ver también aquí una vista previa y miremos un recorrido rápido de que digamos que cuáles son como los, eh, los los plugins pero para mí son jugueticos con los que podamos jugar y armar nuestra, nuestro sitio web tenemos entonces, mire si quisiéramos poner acá yo voy a correr este texto y si yo quisiera poner un video YouTube simplemente es tan fácil como arrastrar esta este cajón por acá ahí tenemos un video ya previamente seleccionado pero si lo quisiéramos cambiar vamos acá en propiedades y simplemente ponemos cualquiera vamos a ver ustedes quién quiere que ponga un video de su preferencia díganme si quieren un video que vamos a bueno, vamos a poner algo de esto de, de Nora Jones ¿verdad? o digamos que encontremos a seguros y vamos a poner un video de seguros en este caso cierto entonces eh, vamos a poner este que dice introducción perfecto yo lo cojo acá copio la url y ahí está cierto quizás si sí, yo quisiera que empiece en unos en un minuto o en un segundo propiamente específico, pues lo podría poner aquí. Aquí las opciones simplemente son las opciones del ancho, de pero ese ancho yo también lo puedo mover como les he mostrado. La posición, esta es la posición y este es el ancho, ¿verdad? Si yo lo quiero poner un poco más ancho, aquí está, lo ubico donde yo efectivamente quiera y ahí está mi página la voy a guardar. Recuerden siempre guardar. Perfecto. Y voy a ver una vista previa. Miren esto. Para no tener que publicar. Veo una vista previa de cómo se está quedando mi sitio web. Mírenlo aquí. Está muy chévere. Yo podría darle clic. Hola, mi nombre es Clara. Y te Ahí voy a mostrar a rápidamente cómo puedes empezar a usar Subseguros de manera sencilla. Ahí está. Perfecto. Puedo ver cómo se ve en una tableta y en un teléfono. Bueno, aquí como es simplemente la muestra, bueno, creo que hay que publicarlo para poder que se adapte bien al dispositivo móvil. Entonces, ahí en esa vista previa pues podíamos ver un poco el acercamiento de cómo quedaba, ¿verdad? Bueno. Bueno. Vamos a ver otros jugueticos, otros eh, plugins que, te, que tenemos para, digamos que para armar nuestro. Tenemos aquí formularios. Si yo quisiera poner un formulario de contacto aquí, de una vez, lo puedo hacer. Esto es muy importante, estos llamados a la acción siempre son muy importantes, recuerden. Que no solamente es brindar buena información, sino buscar que la gente nos deje nuestros datos. Para que el retorno, que, la inversión que estamos haciendo en tener un sitio web y en alimentarlo bien y ponerle buena información, pues se vea reflejado en contactos, ¿verdad? Si yo quiero entonces aquí simplemente administrar un poco más mi formulario, tengo esta información por aquí. Si yo le quiero poner, no sé, el país... La dirección, eh, yo quiero cambiar el texto del botón, así tan fácil es. Eh, aquí lo tengo. Eh, con, contactar al experto, ¿verdad? Para que suene un poco mejor. Experto, perfecto. Aplicar, y aquí están los cambios, ¿cierto? Entonces yo lo quiero ubicar así un poco, lo quiero hacer del ancho del video y recuerden que es solamente arrastrar. Perfecto, ahí está. Si lo quisiera conectar, que yo sé que ustedes están preguntando por allá, con su sitio web, o más bien, con su correo electrónico, pues aquí, digamos que es un tema un poco más técnico, pero simplemente digo que me lo mandé a este correo electrónico, que es el de mi trabajo, a toro, arroba, punto com. y aquí tengo eh, un encabezado que dice prospecto de la página, pros Perfecto. Desde página web. ¿Cierto? Y si ya ustedes quieren poner un mensaje, pues lo pueden poner aquí. ¿Verdad? Le dan a aplicar. Y esos temas técnicos ya los, los veremos después en una nueva sesión. ¿Verdad? Bueno. Pero yo quiero que vean ustedes en este momento qué tan fácil es hacer todo lo que estoy haciendo. Simplemente es arrastrar acomodar, ir simplemente aplicar algunos cambios ahí está tengo todo el tema de las redes sociales aquí, algunos otros juguetes como ponerle, no sé audios ponerle archivos en flash que son animaciones ponerle ya código eh, fuente que esto es para usuarios más expertos pero lo pueden hacer también tablas, bueno y algunos chat, esto que están viendo aquí estos son chat de atención en línea, cosas muy importantes para que ustedes también tengan en cuenta. Todo esto lo tienen a disposición de una vez con las páginas web de seguros. Entonces vean, pueden también tener tiendas, ¿cierto? Directamente. Es decir, ustedes pueden tener su sitio web y también pueden tener una tienda para poder vender seguros si es que, digamos que, eventualmente se puede hacer de esta manera. Aquí está. Y más opciones de mapas. Aunque aquí tenemos la opción más recomendada que es la de Google Maps. ¿Verdad? Bueno, vamos simplemente a publicar. Y yo quiero que ustedes vean finalmente cómo queda nuestro sitio. Lo acabamos de hacer así y vamos a ver todos los cambios que le acabamos de aplicar, ¿verdad? Y con esto. Termino para mostrarles otra parte que me interesa mostrarles. Bueno, estamos acabando de subir ahí los archivos. Por favor, muchachos, cuéntenme, y comunidad de Subseguros, ustedes que están allá en sus agencias, por favor cuéntenme qué tal les está pareciendo este constructor o este creador de páginas web, porque nos interesa mucho que ustedes de verdad tengan, no solamente estén organizados, sino que además de eso se muestren de una manera muy ágil, muy bonita, y muy sencilla, que no les cueste tanto en términos de tiempo, ¿cierto? Eh, para tener una página web ahí está, y ya vamos a responder la pregunta de Ricky Evaristo ahí está acabando de publicar, y ya vamos a entonces a ir a nuestro sitio web y está completo, simplemente vamos a actualizar, y esto recuerden que se hace en tiempo real esto es en tiempo real, señores aquí lo tenemos ¿ven? ¿ven? Vamos a ver qué tal se ve más pequeño. Ahí está. Perfecto. Mirlo así. Tenemos nuestro video Oye, de YouTube. Mi nombre es Clara. ¿Qué Ahí está. Voy? Nuestro formulario de contacto. Yo aquí envío. Voy a enviar. Hagan de cuenta que lo está haciendo un cliente de ustedes preguntándoles por él. Por uno de los seguros están interesados, verdad? Que esto es lo fundamental de tener nuestro sitio web. No solamente tener una muy buena presencia, sino además poder vender. Listo, aquí está. Y me interesa seguro de vida ok contactar al, exper al experto perfecto ahí ya fue enviado y efectivamente confirmo que esté en mi correo electrónico no se lo voy a mostrar aquí sino que lo voy a mirar por el interno simplemente bueno, ahí está bien podemos navegar los cambios que hicimos ahora abajo miren, recuerden que reacomodamos esto, recuerden que todo esto se puede cambiar, esto los va a llevar directamente al formulario de contacto que hicimos ahora, y ahí está ¿cierto? este formulario también lo podríamos modificar, como modificamos exactamente el que vimos ahorita Cuénteme cómo lo ven hasta ahí, muchachos. ¿Qué tal? Fácil o difícil. Bueno. Perfecto. Bueno, antes de que... Digamos que, bueno, Moreno le excita. Esa, esa pregunta que me acabas de hacer ahí es, es una pregunta un poco más, digamos que... Eh, yo creo que como, como para un abogado, pues porque el tema de derechos de autor... Sin embargo, yo creo que eh, sí se podría, sin embargo, está específicamente eh, relacionado con pues, tu, digamos que tu relación contractual con la compañía aseguradora. Seguramente ellos no te van a poner problemas porque pues, les estás haciendo un pues publicidad, a una compañía de seguros con la cual tú puedes, pues tú tienes eh, el portafolio de servicios, ¿verdad? entonces Yo creo que no, no habría ningún problema, sin embargo, es, está bien que, que lo preguntes directamente con la compañía, pero creería que no, inicialmente que no. Bueno, señores, está chévere está ahí, ¿verdad? ¿Qué les pareció? Entonces, miren cómo es de fácil realmente crear su página web. Volván, volviendo a la presentación. Simplemente, la gente que le interese en este momento... Envíenos un email a este correo electrónico. Bienvenido a Bienvenido a com. Como interesado, así como lo hicieron, pueden elegir una plantilla. Les habilitamos el botón para que ustedes creen su página web. Eligen una plantilla, la personalizan como la acabamos de hacer. Guardan esos cambios, lo publican así como lo acabamos de ver. ¿Se acuerdan que estaban aquí? Estamos aquí. estaban aquí. Y lo publicamos así de fácil. Pues así de fácil es, ¿verdad? Entonces, bueno. Publican. Y ya lo otro es promover e impulsar el negocio, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Escribiendo artículos interesantes, promoviendo y publicando en nuestra página web, no solamente en nuestras tarjetas, en, nuestros, en la firma, en nuestro correo electrónico, es muy importante que lo pongamos siempre, y en todas nuestras redes sociales. Así de fácil es, miren, estos cinco pasos, enviarnos un email, elegir plantilla, personalizarla, guardar cambios y promover su negocio ya a través de su página web. Evidentemente, esto tiene un costo, ¿Cierto? Pero para las cinco primeras personas que me envíen un correo, a las cinco primeras personas que me envíen un correo, les voy a aplicar un beneficio adicional a este costo que tienen aquí. En pesos colombianos tiene un costo de 300 mil pesos al año y por fuera, para nuestros clientes en Latinoamérica, tiene un costo de 150 dólares al año. Esto quiere decir que tienen 2 gigabytes de almacenamiento para todos sus, eh, no sé, los videos, las imágenes, toda esta información. Está libre completamente de anuncios y se va a publicar en un subdominio gratis que es arroba El favicon personalizado, ya les voy a mostrar qué es un favicon. Además tienen posibilidad de montar su tienda online por este mismo precio. Tienen posibilidad de tener Google, Google Analytics, es decir, que Google eh, evidentemente esté mirando muy bien que ustedes estén haciendo el trabajo y que ustedes puedan tener eh, datos específicos que puedan tener una analítica específica de la gente que está entrando a su sitio todo esto está incluido dentro del paquete a las primeras cinco personas las cinco primeras personas que nos estén viendo y nos envíen un correo a bienvenido a rossofseguros.com, les voy a dar un descuento interesante y van a tener una primicia adicional van a tener un descuento muy interesante recuerden entonces todo este constructor todo lo que ustedes están viendo más todas estas plantillas que estamos viendo acá todas estas plantillas las pueden tener ustedes por ese precio y esos valores pero si las cinco primeras personas que me envíen un correo interesados interesados en tener este sitio web como son seguros se van a llevar un descuento muy interesante por ejemplo yo quiero ya cambiar por completo mi sitio web. Lo voy a hacer aquí. Le digo seleccionar, le digo que sí. Perfecto. Y en tan solo un minuto voy a tener otro sitio web absolutamente distinto. Por ejemplo, yo no quiero que esto sea taller de autos, sino seguros de autos, ¿cierto? Seguros de autos. Si yo soy especialista en seguros de autos, ¿verdad? Esto digamos que, para mostrarles a ustedes que es un tema absolutamente sencillo de, de hacer y de manejar. Aquí está, información, yo simplemente... Eh, invito aquí a la gente que me escriba eh, escríbenos y te asesoramos ok voy a decir que es un poco más pequeñita aquí está y listo cierto voy a vista previa Y aquí está, ¿cierto? Tengo un nuevo sitio web, yo evidentemente toda esta información la puedo modificar a mi antojo, como lo hice ahorita con el, con el ejemplo de Andrés Seguros, ¿verdad? Bueno, señores, entonces, por favor, las cinco primeras personas que nos escriban van a tener un descuento especial sobre toda esta información que están viendo acá, ¿verdad? Esta información que ustedes están viendo aquí es a precio regular de lanzamiento. Pero hoy, por ser el lanzamiento oficial, y ustedes que están tan juiciosos allí, las cinco primeras personas que nos envíen un correo a este correo, bienvenido a seguros aquí está, van a tener un descuento muy especial y van a tener, por supuesto, la posibilidad de tener de inmediato, de manera muy rápida, muy sencilla, su sitio web con subseguro. Perfecto. Bueno, señores, voy a quitar mi pantalla para que nos veamos nuevamente. Señores y señoras, pues bueno, ¿qué tal les pareció y cómo vieron el tema de construir su propio sitio web? ¿Cómo lo vieron? ¿Si les parece importante o no? Están de acuerdo conmigo en que si yo estoy bien organizado pero no me estoy comunicando bien, ¿estoy haciendo la mitad de la tarea o no? Llévense por favor esa reflexión para la casa. Llévense por favor esa reflexión de qué tan organizado estoy hoy, ¿cierto? Si ya estoy us usando Softseguros u otro me mecanismo, ¿cierto? Para, para organizar mi agencia, mi base de datos, todo el tema de renovaciones con Softseguros. Recuerden que lo pueden hacer de manera muy rápida y sencilla, además porque tenemos nuestro asistente virtual, pero organizarse es una parte, si yo estoy organizado, pero no me estoy comunicando bien y sobre todo no tengo presencia en Internet, realmente hice la mitad de la tarea apenas. Pero no se preocupen, nosotros estamos aquí para que continuemos haciendo la otra mitad, que es tener su propio sitio web con las características que les acabo de poner allí. Así que, si ustedes están interesados las cinco primeras personas que nos lleguen al correo electrónico bienvenido a arrobasofseguros, van a tener un descuento muy especial muy particular para que tengan su propio sitio web Realmente muy sencillo, muy fácil y todo con lo mejor que es bajo la tecnología de softseguros. Pues bueno, esto fue Academia de Softseguros. Realmente es un placer para nosotros, para todo el equipo de softseguros, así como está ya en este... Bueno, aquí, este equipo que está feliz, chocándola, así estamos nosotros. Hagan de cuenta que somos ustedes y nosotros siempre ahí, ¿cierto? Estamos para trabajar en equipo, para trabajar de la mano de ustedes y para que juntos podamos llevar al otro nivel a sus agencias de seguros, a sus corredurías de seguros. Mi nombre es Andrés Toro, yo hago parte del equipo de trabajo de Seguros. los queremos mucho, nos vemos la próxima semana y no se pierdan, aprovecho esta ocasión para, que, para avisarles que no se pierdan por favor eh, el, el próximo webinar que vamos a tener con un e invitado especial muy interesante, él es el coach y entrenador de equipos y de negocios Andrés Flores, que ya estuvo en una oportunidad aquí en la Academia Soft seguros y va a estar hablando sobre una metodología de negociación muy, muy, muy particular que es la metodología de negociación Harvard. Hoy el jueves 21 a las 2 de la tarde, hora Colombia, vamos a estar aquí en esta misma sala hablando con el coach Andrés Flores de la metodología de negociación Harvard. Cómo llevar sus ventas a otro nivel con la metodología de negociación Harvard. Así que, ya saben, esto es en de Subseguros. Los queremos mucho. Gracias por estar allí y hasta una próxima oportunidad. ¿okay? Nos vemos. Chao, chao.